Me han cobrado bien el consumo del agua. ¿Por qué nos han cobrado tanto este de mes? mes? Solo el gastamos tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Este vídeo está dirigido únicamente a estudiantes de grado. Si eres estudiante Erasmus de intercambio o vives en Vila 2, deberás consultar la web de Vila ya que los costes varían. Vilauniversitaria.uab.cat Información importante. Los gastos de luz y agua no los gestiona Vila, sino una empresa externa. Nadie os va a cobrar de más. Todo lo que se os cobre de más será devuelto. ¿Qué me están cobrando? ¿Por qué hay meses que me cobran más? A continuación, os vamos a explicar nuestro sistema de facturación mensual. Factura de la luz. En la columna de la izquierda podréis ver el mes en el que os cobran. Y en la columna de la derecha veréis de cuándo os están cobrando. Es decir, en junio os cobrarán el consumo de luz de abril, en mayo el consumo de marzo, en abril el consumo de febrero, en marzo el consumo de enero, en febrero el consumo de diciembre, en enero el consumo de noviembre, en diciembre el consumo de octubre, en noviembre el consumo de septiembre. ¿Y entonces qué ocurre con los consumos de mayo y junio? Los consumos de mayo y junio son facturados por la empresa a finales de julio, que es lo que pasa que en ese momento no tienes contrato con Vila, entonces se cobran. Por un lado, a los no renovadores se les descontará de las fianzas antes de devolverlas a finales de septiembre y a los renovadores se les incluirá en su mensualidad de mediados de octubre. Factura del agua Seguimos igual que antes. En la columna de la izquierda vemos el mes en el que te cobran y en la columna de la derecha vemos de qué mes te están cobrando el consumo, de agua en este caso. En junio cobran los consumos de marzo y abril. En abril los consumos de enero y febrero. En febrero los consumos de noviembre y diciembre. Y en diciembre los consumos de septiembre y octubre. Igual que antes, los consumos de mayo y junio son facturados a finales de julio, por lo que no es posible cobrarlos en ese momento. A los no renovadores se les descontará de las fianzas antes de devolverlas a finales de septiembre. A los renovadores se les incluirá en el cobro de mediados de octubre. Este calendario de facturación varía en función de cuando las compañías suministradoras envíen la información, por lo que no siempre podemos seguir este estándar. Para más información entra en vilauniversitaria.uab.cat Y por favor no empecéis a decir que vayan a sistema de cobros porque como ya hemos dicho, no depende de Vila, sino de la empresa externa que lleva los gastos de luz y agua. Gracias.